saltando en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama.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 Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres había como un millón Yankee Doodle sigue sí, ya, sí, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas Yankee Doodle sigue así, ya, sí, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas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 y un carro si sí, el caballo y el carro se caen seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad silencio pequeño no llores papá te quiere y yo te 10 botellas verdes colgando en la pared 10 botellas verdes colgando en la pared Si sí, a una botella verde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 Tres botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre cae, abre dos botellas verdes colgando en la pared. Dos botellas verdes colgando en la pared. Dos botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre cae, abre